Y ahora el Reino Unido es un país, como se ha dicho, con poco sol, pero con 100 gigavatios de capacidad proyectada para el próximo año. Qué maravilla, qué fantástico el poder decirlo y qué maravilla oír a Antonio, el presidente europeo, hablar de la generación y cómo eh, se genera. ...pues realmente dos opuestos de trabajo... Eh, ...estamos hablando por cada cantidad de megavatios hora... ...y estamos hablando por lo tanto... ...de un trabajo fantástico desde el principio... ...en toda Europa... ...85% de aceptación en cuanto a la fotovoltaica... ...en el Reino Unido, fantástico... ...y esto es algo que hay que comparar... ...pienso con la aceptación pública en España porque lo hemos estado viendo, y el 8%, y se trata de una cantidad adecuada de retorno, quisiéramos tenerlo, un 8%, porque nuestro valor es cero por el momento, es cero, solamente cero, y por otra parte esta cantidad. Y por otra parte, cuando yo estaba organizando este encuentro, estaba hablando con el director general sobre el tema... ...nos dijimos, tenemos que invitar a los países líderes... ...para ver cómo lo están haciendo... ...y cómo hacen frente a los problemas... ...si sí, hay retos en el Reino Unido... ...si sí, se ha hecho mucho... ...y tenéis equipos maravillosos... ...tenéis asociaciones poderosas... ...que abogan en favor de las energías renovables... Y sin necesidad de encerrar a la gente en cuartos de baño, que es una estrategia buena en algún caso, que podría utilizar quizás en algún momento. Pero bueno, en fin, debo decir que también queríamos tener representantes de países como los nuestros, que han tenido dificultades, que han tenido que hacer frente a eh, problemas crediticios, a problemas de una situación, digamos, de penumbra económica y que lucha por salir adelante ante estos retos de preservar esta eh, seguridad jurídica. Lo hemos visto, en el Reino Unido se ha logrado, pero también queríamos escuchar otro caso, el caso de Grecia. Y hoy día, con sumo placer, quiero dar la bienvenida al presidente... ...de la Asociación Helénica de Productores Fotovoltaicos, el señor Stelos Lumakis. El señor Lumakis es un ingeniero técnico de la Universidad de Atenas, también un máster de la Universidad de Fort Worth... ...y ha sido un pionero y ha sido un verdadero pionero y un artífice de la energía fotovoltaica... ...y de su desarrollo en Grecia. Desde hace años es el presidente de la SPEF... ...de la Asociación Helénica de Productores Fotovoltaicos. Por favor, tiene usted la palabra y gracias, gracias por estar aquí. ...gracias a vosotros por esta amable invitación... ...gracias por estas palabras de bienvenida... ...tan amables... Eh, ...realmente debo decir que... ...la ASPEP, la asociación de la cual soy presidente... ...la asociación de productores fotovoltaicos... ...representamos a los productores de electricidad... ...solo de fotovoltaico... Eh. ...fotovoltaico, creo que lo he dicho... ...sí, productores fotovoltaicos helenos... ...y yo vengo de Grecia... ...de un país que ha sufrido mucho... ...en los últimos siete años... ...hemos padecido mucho... Y aquí tenemos la demanda energética en megavatios. Hemos visto desde 2008 cómo ha bajado la demanda. Las barras en azul es la energía en gigavatios y tenemos aquí la demanda en gigavatios. Tenemos un país que hemos eh, tenido un pico en de, la demanda de 9 gigas y luego tuvimos un, un consumo total en el orden de... 15 gigavatios hora. Recordemos esto para compararlo con cuánta capacidad hemos instalado en cuanto a las renovables y las convencionales. Y vamos a empezar ahora con la capacidad total. La capacidad total nuestra es de 17,7 gigavatios, prácticamente se ha multiplicado por dos eh, referente a la demanda pico. Las renovables eh, son estocásticas y de esos 17,7, alrededor de 5 gigavatios son la contribución eh, de las renovables en forma estocástica, no siempre están on, pero en los días de sol, en los días de viento, marzo, abril, sí, la situación es como la vemos aquí, Positiva y vemos qué pasa con la contribución en cuanto a la cobertura de la demanda, las renovables, estamos hablando en este caso. ...con la tarifa actual y tenemos aquí eh, el 16% por eólica y fotovoltaica... ...otro 8% tenemos y la cogeneración también... ...y entonces bajo el título de cogeneración y renovables... ...estamos hablando de un 26% en total, 26% repito, en total. Ahora bien, en cuanto a las renovables se refiere 1,7 gigavatios de energía eólica... ...esto en cuanto al sistema de interconexión... En Grecia es conectar las islas con la península Esparte, es el noventa y tanto por ciento del país, tenemos las islas autónomas con sistemas autónomos que no se incorporan en la red general o en el informe general porque los administradores equilibran el sistema de interconexión y las islas autónomas solo tienen la energía renovable y lo consideran, lo administran a su manera. ...aquí tenemos la convención, la fotovoltaica... ...y tenemos 350 megavatios... ...estamos hablando de 2,5 de fotovoltaica... ...en Portugal, bueno, vemos que en otros países tienen una cantidad... ...vosotros tenéis 400, tenéis... ...hemos hecho algo mal nosotros, que tenemos menos que vosotros... ...seguramente hemos hecho algo mal porque la población es equivalente... ...no, es que lo veremos luego, vais a verlo... Y sí, por, por otra parte, en una presentación, y a mí me encantaría poder tener esas cifras, esa cantidad de energía renovable, no. proporcionalmente hablando, me encantaría. Pero bueno, dejando esto a un lado, tenemos aquí... Eh, la parte de energía hidroeléctrica y aquí tenemos cuál es la contribución en la potencia instalada y la producción de electricidad. Tenemos la fotovoltaica, a pesar de que somos un país donde brilla el sol, tenemos una cantidad de... 45% en capacidad instalada, pero en la producción solamente 35%. Si hablamos de la fotovoltaica residencial, sí, una capacidad renovable, como vemos aquí, una gran cantidad de la fotovoltaica, pero un 40% en la producción energética. Pero la fotovoltaica en Grecia, como vemos aquí, ...lo vemos tanto en cuanto a la capacidad instalada... ...como en cuanto a la producción energética... ...y lo vemos en esta eh, mix... ...que corresponde a la eh, subvención energética nacional... ...tenemos la capacidad para el 2014... ...y para el 2020 lo que vamos a tener en cuanto a la fotovoltaica... ...nuestro objetivo para el 2020 es de 2,2 gigavatios... ...ya lo hemos excedido y hemos pasado esa cantidad... ...para el 2014 el objetivo nacional era de 1,5 gigavatios... Eh, también hubo de excederse, pero en cuanto a sobrepasarse, pero en cuanto a la eólica, no creo que el objetivo sea realista, estamos hablando de 7,5 gigavatios en Grecia, eh, donde el viento creo que, bueno me parece que esta cantidad es demasiado, me parece que en otros países, si hemos visto las cifras, es como una especie de verbo, lo que se ha ocurrido aquí un poco, un poco el objetivo nacional para el 2020 en renovables es de 15 gigavatios total para el 2020, si se suma la convencional que tendremos para el 2020 con gas natural y también con térmico y lignito, no creo que tengamos ese crecimiento en cuanto a la demanda eh, del servicio. Creo que baja la demanda de servicio en el 2015, sería aproximadamente algo que está al mismo nivel, estancado, lo mismo que en el 2014, igual en el 2015. Estamos en Grecia en un proceso donde. Queremos ver este objetivo y vemos que en la fotovoltaica no podemos hacer nada porque ya se ha alcanzado. Pero en cuanto a la eólica, se está hablando en la eólica de disminuir, de bajar este valor de 7,5 gigavatios y bajarlo a 5 gigavatios. Y por otra parte hay algunos estudios en Grecia que plantean que después de 5 gigavatios obtenidos con energía eólica vamos a tener entonces algún tipo de reducción. ...de un 20%. Esta es la forma en que hemos alcanzado... ...el objetivo de la fotovoltaica... ...aquí tenemos las columnas en azul... ...son las que tienen contrato con el administrador... ...las que tienen 3 gigavatios... ...y 2,5, 2,2... ...en cuanto a operación, el resto... ...pues debido a recortes en las tarifas... ...de inyección en la red... ...y problemas tarifarios en general, por otra parte una imagen del 2013 y del proceso de licencia, este es el objetivo en del 2014 este es el objetivo para el 2020 a nivel nacional, 2020 es lo que queremos poner aquí y aquí tenemos lo que tenemos en operación ahora aquí tenemos esto con los contratos de venta y esto de arriba ya se ha otorgado y arriba es intereses en aplicaciones, nosotros hemos llegado a una situación en Grecia donde hay un gran interés en la fotovoltaica prácticamente yo creo que prácticamente ha destruido eh, realmente otros tipos han interesado mucho one, esta one, one, tecnología one ¿por qué the, ha creado este interés tan the grande la fotovoltaica? en las líneas en azul our, tenemos el cómo en cada periodo de three three tres one, meses one, las nuevas instalaciones tienen eh, una determinada tarifa line, y en rojo y lo que decir, vemos es la tarifa de inyección de energía acumulativa toda planta, para todas las plantas, plantas fotovoltaicas en operación hasta ese momento, hasta ese periodo, hasta ese trimestre. Y y las líneas en azul nos muestran como aquí vemos que estas tarifas de inyección de energía eléctrica, ofrecimos una tarifa de inyección de energía eléctrica en junio del año 2015 de alrededor de unos... 32 céntimos por kilovatio hora. Esto, por supuesto, era altísimo, ese valor. Por esa razón es por la que el interés en este caso aumentó y aquí y luego, como en el 2013, si sumamos el último año del programa de inyección de este tipo de energía, es más esa cantidad de lo anterior de los años anteriores. Vemos el coste aquí de la planta instalada totalmente ya empezando desde 2008 y llegamos a este punto. Eh, euros por vatio instalado, eh, la planta eh, realista en forma totalmente desarrollada y aquí aparece que depende de la magnitud, del tamaño de la planta, tenemos una economía de escala oro y por eso hay esta zona y también hay una serie de créditos extra del orden de un 20% o un 10% eh, ...de el todos ellos, se trata de eh, créditos al coste... ...otorgado al coste establecido, vemos el coste que pudo bajar mucho... Tras tras ...pero tras estamos tras tras tras. ofreciendo esta tarifa que no ha bajado tanto... ...como ha bajado el coste, la tarifa por se, por se por ha reducido por menos por que por el coste... ...y esto en cuanto a las plantas comerciales sí. y aquí las residenciales... ...la sí. misma imagen, la misma tendencia... Está. Está. ...y ahora, ahora ¿qué ha ocurrido en cuanto a pagos? Vemos aquí que lo ha añadido en el 2012 y en el 2013 lo vemos aquí prácticamente esto eh, fue lo que llevó todo el incremento económico y con las tarifas ofrecidas al precio de tarifa ofrecida este es el enfoque jerárquico en rojo y en azul el rojo y el azul eran ese corredor de todo el valor sin impuestos ni, recortos, impu ni recortes impuestos después el programa empezó con un valor entre el 7% y el 13%, y debido a que la tarifa de inyección, como bajaba, no era como se había requerido la disminución, este valor, este ER, eh, se convirtió en un 20% y llegó al 40% en... Y fue una locura. Este valor TIR, porque nunca se pagó. ...porque era una medida retroactiva, la imposición que empezó a mediados del 2012... ...lo vemos desde aquí, esto no se pagó y cuando se resolvió el problema en el 2014... ...como voy a mostrar ulteriormente, pagamos un 20% del dinero que o devolvimos... ...del dinero recibido del 2013, esta cantidad nunca se pagó... ...pero como vemos aquí en la red, ¿qué ocurrió?... Vemos que en el 2012 el gobierno conservador plantea una imposición horizontal desde 25 al 30% en este en, turnover, en este volumen de negocios. Esto redujo el tir en este corredor, porque desde el punto de vista horizontal, sin examinar el coste, es decir, cuándo se hizo y a qué coste, sin embargo, en este caso... Tenemos la parte desde el 4% a un 10% y aquí, sin embargo, el, la parte, el decir entre un 20, luego del 12 al 20%, en este otro segmento la legislación era horizontal y estaba reduciendo toda esta zona. ...pero no pudo ayudar a pagar estos créditos... ...porque el tipo de interés... ...estamos hablando de un 9 a un 10%... ...entonces era una catástrofe... ...porque no se podía pagar el interés de ese préstamo... ...y antes de plantear este enfoque horizontal... ...impositivo, como asociación decíamos... ...no, no, no es posible... ...unimos nuestra voz con las asociaciones... ...con todas las de energía eólica y otras... ...y fue un desastre para las fotovoltaicas... ...un desastre y el mayor desastre fue que estábamos aquí expresando nuestro problema... ...estábamos aquí cuando se nos impuso la carga impositiva... ...y después que se nos impuso la carga impositiva tuvimos de constatar... ...una nueva entrada mayor de la que teníamos antes... ...porque ellos habían calculado que esta imposición horizontal... ...era en favor de los que iban a entrar... ...y calculamos que con el 25% de reducción de la carga impositiva... ...todo bien, porque entonces estaban con un tiro adecuado por eso entraron los nuevos estábamos destruyéndonos nosotros nos hemos destruido, gritando no, no, no, no, no queremos, no vamos a negociar con el gobierno no queremos estar con ellos y entonces entramos, tenemos que pasar por el lado, pero hemos visto que el no nuestro se convirtió en un sí de los otros los nuevos entraron con una ventaja en positiva y entraron los otros después de haber ocurrido esto, al día siguiente de que esto ocurriere, pues entonces cambiamos nosotros nuestra política hicimos un nuevo acuerdo un cambio de 180 grados e hicimos un estudio por nuestra parte, sin consultores, sin nadie, nos dimos cuenta de que había que cambiar y calculamos toda esta información, lo categorizamos, en las plantas, en periodos de tres meses y en diferentes tamaños de plantas, por trimestres y por tamaños calculamos el TIR, calculamos cuánto dinero eh, eh, se daba al gobierno como retorno y nosotros le ofrecimos al gobierno la misma cantidad de dinero de otra manera qué manera diferente esto fue lo que propusimos, esto que vemos aquí en la curva esto es lo propuesto las plantas, 10-12% todas, la misma cantidad de dinero no queríamos más dinero simplemente la misma cantidad pero de otra forma para el gobierno lo difícil era por supuesto que al sugerir esto todos estos otros nos crucificaron porque claro ellos entraron con ventajas impositivas y eran más Pero numerosos ellos que nosotros. Estaban contra nosotros, ellos estaban aquí. Y nosotros queríamos que bajasen aquí al 12%, porque queríamos que estos señores de aquí, que estaban tan abajo, subieran al 12% también. Y eso nos llevó alrededor de 20 meses de negociación. Y en marzo del 2014, la nueva ley fue promulgada que impuso nuevas tarifas Violando los contratos, los contratos ya se habían violado en cuanto a la carga impositiva, pero bajo el título de corrección, corrección de lo hecho a nivel de país ofreciendo esta, eh, este TIR grande que nunca se pagó sin embargo crearon toda esta confusión en un país con una demanda pico de 9 gigavatios que tenía 2,5 en fotovoltaica y 5 en renovables y que tenía unos objetivos de llegar a 15.000 gigavatios con una demanda de 9 es una locura, una verdadera locura algo es, más en cuanto a la gran demanda, es, es, demanda es, es, la griega, esta es la elasticidad, el, de la tenemos, la basta, los 9 gigavatios que, que, que tenemos en verano, es, estas son las horas pico, las rush hours, el pico, mientras que en el valle son solo 4,5, la mitad. Ahora comprenderéis que no debemos ver solamente la demanda pico en de nuestro país, que es de 9 gigavatios, sino también ver el valle en 4,5. Tenemos que ver también cuál es el nivel inferior, el valle de la demanda del sistema. Algo ahora y vamos a ver en cuanto a este efecto porque una parte es el modelo de tarifa de inyección de energía en la red de energía eléctrica que se ha aprobado en el caso de la fotovoltaica y que ha pasado el primero de enero de 2015 y ahora tenemos el precio de venta más el 10% que es lo que se ha acordado en fotovoltaica. Seguimos teniéndolo en la tarifa, pero vamos a cambiarlo a partir del 1 de enero de 2016. Hay otras asociaciones de eólico, de biomasa y demás que piden o solicitan extensiones. Y les decimos, no cometan ustedes los errores cometidos en nuestro campo. Es mejor que los recién llegados sepan, lo, conozcan los riesgos. Y se plantea en la elasticidad del precio y en absorción de producción, en vez de entrar en el mercado y enfrentarse a medidas retroactivas que cambian por completo el aspecto de las cosas y el tenor de la realidad. Así que estamos hablando de demanda y estamos hablando de oferta. Oferta y demanda. Porque en Europa, con la excepción de Suecia, es, se introducen en el mercado con un precio de cero. Esta curva la vamos arrastrando hacia la derecha de forma tal que el precio mayorista, que sin los renovables estarían por aquí, con renovables se coloca por aquí. Esta diferencia es el efecto MOE. Este precio irá a cero. Y es matemático, además. Si cubrimos la demanda con renovables, entonces pasará a ser cero. Y las facturas nos van a mostrar un cobro competitivo que acaba con ese bueno, sí, esos sí, beneficios sí, es, y veremos un impuesto que va a cubrir no solamente el coste añadido de renovables, más el precio mayorista, sino que todo el precio. Esto es terrible. Estamos haciendo algo que de no cambiar en el futuro será terrible, será catastrófico. No podemos no podemos seguir como estamos. En Grecia, por lo menos, no tiene sentido hablar de puestos y cuántos puestos de trabajo crean las renovables en esta situación. O cambiamos las cosas, o cambiamos la regla, la mecánica, cambiamos todo y luego, sí, plantearnos un 100% de renovables. ¿Cómo cambiarlo? Pues incluyendo una tasa al precio que cobra el vendedor en Suecia las cosas son así. Los proveedores o los productores de renovables perciben el precio más un plus, un extra, una cantidad de dinero que corresponde a los certificados verdes que consiguen en función de la producción. Esto es obligatorio, es decir, la compra es obligatoria, o sea que hay un mercado en el que se venden estos certificados. Los minoristas no van a cobrarle al consumidor dos eh, elementos distintos en la factura diciendo este es el precio mayorista y este es el precio del certificado que hemos comprado. No, lo combinan y dicen este es el precio de la electricidad que consume, porque la electricidad puede proceder de donde pega, pero va a ser electricidad. Así que esta tasa. Es una realidad y la única solución para plantearnos el uso de renovables sin catástrofes es incluyendo este, esta cantidad al precio mayorista competitivo. Por supuesto que nadie quiere eso desde el punto de vista de lo convencional, porque han visto que esta es la vía para interrumpirnos. Si cambian el modelo, ¿qué pasará? No van a poder interrumpirnos, así que cuentan con un modelo y estamos canibalizándonos y Da igual cuánto renovable haya. La base es una en la que el precio mayorista va a menos y pedimos más tasa para cubrir esta diferencia, de forma tal que ellos tienen esta excusa diciendo que somos caros. Y por eso insisten. Este es el precio mayorista para estos primeros cinco meses del 2015 en Grecia. Aquí vemos las horas de funcionamiento de fotovoltaico. Aquí vemos el precio 50-60. Paramos y se dispara a 90. Nadie quiere ver esto antes de fotovoltaico este precio estaba aquí también a mediodía, estas son las horas del día cada día aquí vemos las conclusiones ya las hemos comentado no quiero ocuparles más tiempo me parece que ya ha sido una sesión interesante he podido hablar, como digo me he podido desquitar, he podido dar cifras Así que no vamos a, a repetir ni aquí ni en ninguna parte los errores cometidos del pasado, viendo solamente trabajos, puestos de trabajo. No, hay otras pérdidas también que tenemos que evitar en el futuro. Muchas gracias.